voy a Gracias. ser muy breve eh, respecto a primero una, una respuesta general señora ministra y compañeras y compañeros del PP puesto que me gustaría que me recomendasen ese libro de autoayuda que parece que han leído ustedes en el que eh, parece que les han dicho que repitan cien veces que todo va bien y se lo han creído Entonces, pues, creo que sí son los mejores del mundo perdón el tiempo es, <risa> Estamos en la bueno, yendo, yendo a lo concreto, eh, quería responderle a, a su compañero que dice, ¿en qué país vivo? Pues desde una vuelta por un barrio de clase trabajadora. Por favor, luego silencio. Eh, España ocupa el puesto número 26 en el índice de desarrollo humano, que lo dice la ONU, en el que se mide el índice de renta, sanidad y educación, con esos tres indicadores. Entonces, que tengamos el mejor estado de bienestar del mundo diciendo que estamos en el puesto número 26 en una organización como la ONU, pues dice mucho también. Eh, ha sido usted muy hábil también, señora ministra, eh, pasándole el paquete al Partido Socialista. La culpa es del Partido Socialista y, y ellos son los que han hecho todo mal antes y nosotros hemos sido los que lo hemos arreglado. Las tasas de pobreza, el índice de Gini… Entonces sí que quisiéramos decirles también y recordarles, eh, no vamos a profundizar mucho más, el artículo 135 de la Constitución lo modificaron ustedes y el Partido Socialista, los dos. Son responsables los dos partidos de esta situación de emergencia social y de crisis económica en la que nos encontramos, a, a partir del desarrollo de la ley de estabilidad presupuestaria. El Tribunal Constitucional nos ha dicho 60.000 millones de euros de pérdidas en el rescate bancario. Esas son las prioridades que han tenido ustedes a la hora de decidir cuáles serán las políticas sociales. Cuando ha hablado de familia y de pobreza, también nos ha dejado muy claro cuál es su modelo, aunque no ha respondido a la pregunta cuál es su modelo de estado de bienestar, señora ministra. Tampoco ha respondido a la pregunta de cómo diferencia usted o, o qué entiende usted por pobreza y qué entiende usted por exclusión social. Y también quería recordarle que ha vuelto otra vez a obviar a la población inmigrante que vive en este país. Ha vuelto, no ha respondido nada a las preguntas que le he hecho y tampoco ha, ha respondido nada. Claro, como no ha dicho nada, pues le vuelvo a recordar también. El Fondo de Integración de Personas Inmigrantes desapareció en el año 2012, que era del Partido Popular. Y bueno, no me voy a extender más. Gracias.